Y dolió, pero aprendí algo nuevo, a no confiar demasiado. El tiempo te va enseñando a no perder las esperanzas y también te enseña a no confiar demasiado. Las cosas siempre pueden suceder, sin importar qué tan mal parezca el panorama. Las cosas pueden darse a nuestro favor por una fortuita vuelta del destino. A eso se le llama esperanza la creencia de que algo bueno sucederá para nosotros nos rehusamos a perderla puesto que hacerlo significaría la renuncia a nuestros sueños y ambiciones así como la admisión de lo futil de nuestros esfuerzos la confianza es dar por hecho que la palabra de una persona tiene valor que esta va a honrarla haciendo lo que dijo claro está que tener mucha confianza en alguien es peligroso, ya que no todos son dignos de ella. Ambas lecciones las enseña el tiempo. Siendo este gran maestro en la vida, no hay que perder la esperanza, ya que suele ser lo último a lo que nos aferramos durante tiempos difíciles. Y no confiar en nadie, ya que no se sabe quién en realidad tenga sentido de honor y una palabra de valor. Aunque tengas mil defectos, hay una virtud invaluable en ti. Tú sí sabes ser leal, sí sabes ser fiel. Una de las cosas más valoradas en una persona es su capacidad de ser leal, de cumplir con su palabra sin importar nada, de mantenerse al lado de sus amistades, su familia o de su pareja sin que importen consecuencias. Esas personas valen oro. Lo valen porque son muy difíciles de encontrar. No es común ver a alguien apoyando a otro ser humano sin recibir nada a cambio. ¿Y tú? Eres de esas personas. Eres leal. Sabes cómo se debe comportar una persona con sus seres queridos. Defiendes a capa y espada tanto tus ideales como los de los que te rodean. Eres fiel. No eres capaz de recurrir a los engaños para sacar ventaja de una situación. Dices las cosas de frente sin temor a ser juzgada, ya que no te importa lo que esa persona piense de ti, sino que tu comentario puede hacerle ver la verdad. No puedes poner tu confianza en unas manos que ya te han dejado ir antes. Quien de verdad te valora, no se aparta de tu lado. Quien en verdad quiere estar contigo, no te abandona así como así. Quien quiere estar contigo se queda a tu lado sin importar lo que pase. No te decepciona yéndose cuando todo se pone difícil. Se queda ahí demostrándote lo que en realidad siente por ti y lo que es capaz de ser por estar contigo. Si esto es así, no tienes entonces razón alguna para darle otra oportunidad a quien ya demostró no ser leal, a quien ya se alejó de ti cuando las cosas se complicaron y ahora que ya todo se calmó pretende volver con su cara muy lavada, pidiendo que le vuelvan a aceptar como aquella primera vez. Quien deposita toda su confianza en una sola persona, está condenado a verse decepcionado. Nadie merece el 100% de tu confianza, no porque no sean de fiar, sino que siempre que alguien recibe este tipo de trato, no sabe apreciar su significado. Además de esto, te expone a sentir una gran decepción e incluso traición cuando esta persona haga algo que tú consideras impropio de sí mismo. Todo en exceso es malo. Incluso la confianza. Toma un ejemplo muy claro de cualquier sociedad actual. La corrupción dentro de entre los gobiernos, que por más baja que ésta pueda ser, existe. Y existe porque se le ha dado mucha confianza a personas que quizás eran nobles, pero al verse en tan favorable posición decidieron crear fortuna para ellos mismos. Ahora, pongámoslo más abajo, la confianza plena en una persona le hace sentir que nada de lo que haga podrá ser juzgado como erróneo le da la percepción de que puede salirse con la suya en cualquier momento, sin necesidad de esperar alguna clase de castigo por sus deshonestas acciones, lo cual es muy falso, ya que eventualmente se descubrirá lo que sucede y traerá consecuencias terribles. Pero siendo tú quien otorgue dicha confianza, imagina cómo vas a sentirte si en algún momento dado llegasen a fallarte. Sin importar si fue tu pareja quien decidió engañarte con alguien más algún amigo que decidió utilizarte para su beneficio o cualquier otro caso que pueda darse en este enigma que llamamos vida. Seguramente no te sentirás muy bien cuando sopas y desarrollarás resentimiento a esa persona. Incluso podrás querer tomar venganza de una u otra forma. Pero hay algo que debes saber. La culpa de que te sientas así no recae enteramente en los hombros de quien cometió la falta. Recae también en tus hombros al haberle Dado tanto poder sobre tus sentimientos y emociones, todos somos capaces de engañar, aunque no lo queramos admitir. Es algo que está simplemente codificado en nuestro ADN, que podemos controlarlo con nuestra mente decidiendo si hacerlo o no. Pero es algo que bajo las condiciones necesarias puede darse de una forma u otra. Entonces, si esto es algo natural en el humano, ¿por qué seguimos depositando nuestra confianza en otros seres humanos? Somos imperfectos desde el momento de nuestra creación o evolución y teniendo en cuenta que somos imperfectos, deberíamos tomar ciertas precauciones con nosotros mismos. Recuerden que hay libros en los que dice que dañar es malo. Si fue necesario escribir un libro para acordar a la gente eso, ¿por qué razón seguimos dando el 100% de la confianza a otro humano? Darse cuenta de esto es doloroso, ya que no lo aprendemos en los libros, tenemos que vivirlo para poder experimentarlo en carne propia y sacar nuestras conclusiones. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Lo bueno de esto es que una vez que se aprende esta lección, jamás será olvidada. Cambiaremos nuestra perspectiva de las personas y seremos más cuidadosos desde ese momento en adelante. Gracias, Marco. La moraleja de toda esta reflexión es básica. No confiar demasiado. Es que lo tenemos hasta en el título del video. Parece mentira, pero nosotros como personas usualmente solemos entregarnos tanto a alguien sin importar las consecuencias que pueda traer eso para nuestra vida. Muchas veces estamos conscientes de que estamos entregando mucho a una persona, pero sinceramente no nos importa que pase lo que tenga que pasar. Y esto realmente no es malo, sobre todo cuando venimos de una relación tóxica o una relación donde nos han lastimado bastante. Pero en vista de que nos han lastimado bastante y tenemos esa moraleja, por así decirlo, ¿por qué de entregarnos a alguien que sinceramente no nos aprecia o no sabemos qué pueda suceder? Es que es así. Nosotros nunca terminamos de conocer a una persona, y con esto no te quiero decir que actúes desconfiadamente y que sinceramente no estés pendiente de nadie más, porque no. Es muy bonito que tú estés con una persona y te entregues como tienes que, pero dale tiempo al tiempo espera que las cosas surjan como tengan que no tienes por qué estar forzando las cosas si te demuestran bien bonito eso es excelente cuando estamos con una persona y nos sentimos amados pero si no no importa no le debes nada a nadie como para estar allí esperando un milagro esperando que surja algo que sinceramente no tiene que no señor no, señora Por favor, a ver, vamos a ponernos en contexto Ten en cuenta que la persona más importante que tienes en tu vida eres tú mismo ¿Qué más moraleja quieres tener? Si te has sentido mal o lastimado por alguien que no te valora Y has repetido ese patrón repetidas veces, valga la redundancia Probablemente la del error o el del error eres tú Por no ver más allá de lo que tienes que Por favor, amiga, por favor, amigo Quiero que veas a tu alrededor, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué estás haciendo bien? Ricardo, ¿qué culpa tengo yo de entregarme tanto a alguien y que esa persona no me valore como tiene que? Pues la culpa la tienes en su totalidad al simple hecho de fallecer cuando te sientes lastimado. No, no tienes por qué lastimarte, no tienes por qué sentirte mal, por esta actitud tan nefasta y baja que está haciendo esa persona que está a tu lado. No, al contrario, siéntete bien porque te has dado cuenta y puedes accionar en el momento. Das un stop. Ey, me tengo que retirar porque tú, amigo o amiga, no me estás apreciando ni valorando como tienes que. Repítete, yo valgo. Yo soy una persona supremamente valiosa, como para estar aguantando cualquier estupidez de tu parte y me disculparás la palabra pero es que me pone supremamente fúrico el hecho de que estés allí actuando de esa manera tan baja por el simple hecho de quedar bien de actuar bien por algo o por alguien no amigo no amiga no te lo acepto no lo comparto no quiero eso para tu vida quiero todo lo contrario quiero todo lo bonito que surja lo más bonito en este mundo para ti, te transmito las mejores vibras, porque tú, querida amiga, tu querido amigo, mereces todo lo bonito de este mundo, siente mi voz, siente que estoy contigo, valórate, apréciate, y que pase lo que tenga que pasar, yo estoy seguro que lo mejor está por venir, valórate y date tu posición, para que nadie juegue con tus sentimientos, yo soy Ricardo Niño. Y yo me despido. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.